Todos tenemos ego. Ustedes lo tienen, yo lo tengo, es algo normal. En la medida que yo puedo meter esa gota emocional en el maíz del proyecto, yo puedo ganar más. Si yo tengo un terreno, principalmente en las ciudades que son en proceso de desarrollo, okay, me voy a dar cuenta que hay cierta tipología de apartamentos que son escasos. Pero, ¿qué pasa si hacemos un edificio de apartamento en donde todos los apartamentos tienen dos pisos? En donde cuando yo compro mi apartamento, rento mi apartamento yo tengo una doble altura y tengo la habitación arriba y las áreas social abajo. Yo salgo al mercado, hago un proyecto, veo un terreno, lo primero que estoy analizando es el entorno que yo tengo alrededor, que, que, yo, que yo tengo para saber cuál es la debilidad del, del entorno, del barrio, de la zona, para saber qué yo puedo hacer aquí. Y en función a ese nicho de mercado, pues entonces duplicar la rentabilidad.